Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí saludarte. En este video te voy a mostrar una forma más sencilla de hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes desde la aplicación teléfono. Para esto estoy utilizando un celular Samsung A20S con sistema operativo Android versión 9. Normalmente, cuando vas a realizar una llamada desde la aplicación teléfono, seleccionas el contacto y luego elige llamar. Igual sucede cuando vas a enviar un mensaje desde la aplicación teléfono. Una forma más sencilla para llamar por el celular o enviar mensajes es realizar un deslizamiento en el contacto. Si haces un deslizamiento hacia la derecha, estás seleccionando la opción llamar. Si haces un deslizamiento a la izquierda sobre el contacto, Está seleccionando la opción mensaje. Por otra parte, si no tienes habilitadas estas opciones de deslizamiento, te voy a mostrar cómo activarlas. Primeramente seleccionas ajustes, luego eliges funciones avanzadas, seleccionas movimientos y gestos y luego habilitas la opción deslizar, llamar, enviar mensaje. En este caso yo ya tengo activada esta opción, la voy a desactivar. Cuando esta opción está desactivada, se te muestra la siguiente explicación. Deslice un contacto o un número hacia la derecha para realizar una llamada o hacia la izquierda para enviar un mensaje en teléfono o contacto. Si tú entras a esta opción, vas a observar la misma explicación y también puedes eh, activarlo. De esta forma puedes realizar llamadas y enviar mensajes de una forma más sencilla. Desde la aplicación teléfono o en la aplicación contactos. Si este video te fue de utilidad, recuerda darle like o pulgar arriba. También déjame tu comentario y suscríbete al canal. Si deseas apoyar el canal, en la descripción del video se indica cómo hacerlo. Gracias y hasta pronto.